donde tus sueños se hacen realidad. Vamos de paseo, vámonos. Vamos a firmar el contrato. Nos vamos de party. <música> Cambio radical. ¿Y qué dijo acerca de si volvería o no? Sí, sí volvería. ¿Y la, y la madre va a traer su vehículo, dijo. Ahí está. Eso hijo. lo dijo a mí. Buenos días, mi nombre es Sergio, vengo de Gran Canaria, del centro de Santa Catalina. Estoy aquí en Avenida para la formación, con mucha ilusión y muchas ganas.